Este es el review oficial de Müller en forma. Este video nos lo pidió especialmente nuestro amigo Iki León Ruelas: eh, un review de Godse, Cross o Müller. Aquí está mi estimado Iki, eh, el review para ti, eh, Müller. Espero que les guste. Un saludo por favor. El Crack HD, saludos, Fifástico Ídolo, saludos al Ayala, a Sami, a Sami8, Sami, Sami, eh, a Francisco Bobillo, un saludo desde Argentina, boludo, fuerte abrazo, eh, de parte de Fifásticos, de parte de Cerecero, eh, ya no podemos regalar monedas, es ilegal, mi querido Sami, pero un abrazo, saludos a la gente de Tijuana y los cholos están roqueando la, la Liga MX. Igualmente un abrazo a nuestro amigo Juan José Hurtado. Eh, le mandamos un muy fuerte abrazo Qué bueno que les sirvió el video del globito sorpresa Por favor díganos qué les, qué les ayuda de este canal Qué quieren ver también Y un abrazo muy fuerte a Julián Antonio Silvadonoso, salúdame FIFA la vida, Julián, a todos nuestros amigos Sammy, Sammy, saludos Hola fiferos, pues bien Vamos a ver este review oficial De Müller, que ya nos lo habían estado pidiendo eh, Aquí vamos a ver las características De este bombardero de Múnich eh, Un gran jugador eh, Aquí nos lo colocan como como delantero, pero también puede funcionar como un medio, medio derecho ahí en el ataque. Vamos a ver los números que maneja este, este brother. Bastante bueno, bastante bueno en los remates, en los regates de fuera del área. Eh, unas piernas muy, muy privilegiadas. Lo que tiene bueno es la fuerza de tiro. Te manda unos centros buenísimos igual eh, para cabecearlos. Eh, es un jugador muy bueno, tiene muy buen balance, que es muy importante considerarlo en cada jugador. Después lo platicaremos con más calma. Y la fuerza, el poder físico que tiene este bombardero de... De Müller es buenísimo Lo malo pues eh, el drible Que no, no es muy bueno con los pies, tiene dos piernas izquierdas Y que tiene un trabajo ofensivo Alto, esto quiere decir eh, Que vea nada más eh, los goles Que va a meter eh, el bombardero eh, Lo malo de esto que les comentaba es, es que baja mucho a la hora de defender Pero las voleas, vean allá ¡Pum! Sacan los cañonazos De todos lados Es un gran jugador, de verdad Es un centro delantero muy bueno Que te puede acompañar ahí una... Una delantera muy sólida con una Baumeyang, por ejemplo, ahí en una escuadra de la Bundesliga. Un juego rápido y tienes un juego un poquito más lento, pero con mucho punch. Eh, a mí me gustó mucho jugar con, con Müller. Eh, el único malo sí es muy notable que se queda. Ahora sí que a la hora de defender baja mucho. Baja mucho cuando uno lo quiere arriba. Pero sin duda te da una característica. Ven aquí como brinca. Y toca la pelota con, yo creo que fue la 100 de su cabeza. Y aquí se pone a brincar como mariposa, pero... La verdad, le gana el, el cabezazo. Vean ahí a todos. Vean ahí cómo gana el cabezazo y logra meter el gol. La altura le ayuda muchísimo. Y es técnico. Ven aquí el, la bombeadita que, que le da a, a Buffon. La verdad, muy buena. Muy, muy buena. Este jugador realmente no te va a decepcionar. Vale la pena. Vale su peso en oro. Yo lo recomiendo totalmente. Tiene mi, mi aval. Y pruébenlo, por favor. Eh, Recomiéndelo eh, si les gusta este jugador. Díganme, por favor, qué más jugadores quieren... El review para hacerlos también en el canal. Yo soy Cerecero y recuérdenlo, bombardeando desde Múnich, FIFA la vida.